Estamos. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión. Esta vez es futsal. Estamos con Vélez que juega de local en la cancha de la catedral por la fecha número 8 del reprogramado. Porque esto vendría a ser la fecha que se suspendió en general. Porque Argentina, Argentina jugó contra Francia. Andamos medio apestados. Estamos medio apestados. ¿Está bien? Estamos medio apestados. Buenas Hola. noches, presentate, ¿vos quién sos? Yo no sé, pasé por acá, ¿esto es la hora? la hora, la hora, la hora, de la hora. no, la verdad que para nosotros es un placer Sí, eh, venir a ver a Vélez que nos llamaron y que, que nos llamó Vélez y nos dijo, mea, jugamos de local acá en la Catedral Así que bueno, hoy un lindo partido, ¿por qué? Porque esta es la división D de, de, de futsal AFA, uh -huh. Vélez viene de ganar el fin de semana ah, Fue allá a la, a la cancha de, oh, de, de, de ganan, Deportivo si Merlo nosotros. ¿Te acordás ah, que nosotros sí. transmitimos sí, sí. En, en, dos, en, en dos pales? Transmitimos, es ¿te acordás? Sí. Bueno, fueron a la de Deportivo Merlo y ganaron 5 a 0. Buenísimo. Así que muy bien, pero está Vélez, está, mitad de, está de mitad de tabla, un poquitito para abajo. Claro. Y Barracas está de mitad de tabla, un poquitito para arriba. Barracas está tiene bien. 9 puntos está bien. Y, y, Vélez, y Vélez tiene 8 puntos. Así está que bien. partido clave para la mitad de tabla de la división D de, de, de Futsalafa. Buenísimo. No, contar, eh, ya, ya saludar, estamos. saludar como siempre. Ya estamos. hace un rato pasó por acá el juez. Este, <risa> nos habla, uno se distrae porque está acá la gente de Vélez charlando, este, El como, Facebook, eh, la hora de Hurlingham Deportes. Eh, pasó el juez y les dijo cinco minutos Ahí para empezar y listo. Así que en un momento ya ya comienza. Eh, el vértigo de, de los de los partidos y de los tiempos que uno tiene, y más con esta forma que tenemos nosotros de de transmitir, eh, donde siempre tenemos todo como como apretado. Vos decís siempre que yo te estoy mandando el link. No, sí, él está mandando, él está mandando el link, nosotros este, nos contactamos tanto con los hinchas de Vélez que se van acercando y que. Como les, la gente de Barracas también. Como la gente de Barracas, que nosotros le decimos en qué link lo pueden mirar, ya que aprovechamos de esta esta virtud del streaming y de la tecnología que es gratuita es decir, lo ven y no tienen que, que pagar. Y el futsal, por suerte. Este, día a día va generando más adeptos más gente que se engancha la verdad nosotros estamos muy pero muy agradecidos de que nos acompañen porque nos ven desde todos lados cualquier cosa que nosotros estamos subiendo como nos dedicamos al tema de deportes tratamos de ser suaves y amables se ve que eso es lo que le gusta a la gente y no eh, escarbarle a los deportistas y volverlos locos cuando vos querés que tus deportistas salgan adelante y crees que el deporte en general en Argentina salga adelante. Este, esa, es la, esa es la idea. Eh, así que bueno, eh, los jugadores se fueron a cambiar y creo que ya estamos para... Para alargar. Estamos, estamos Voy para. A charlar un poquitito. Estamos para alargar. Vamos, va, vamos a. <ríe> ¿Cómo decirles sí, unas es... cositas? Vamos a. algunas cositas? Y total la gente mira, nos mira a nosotros. Bueno. Y luego puede mirar a un gato que salta. Bueno, luego vamos, puede, vamos luego a decir puede, un par de puede, cosas. Puede mirar al señor ese que tiene una papa en la boca cuando habla que no se le entiende. Ah. O luego puede este, ver también a la princesa presentando su, su libro. Perfecto. <ríe> <ríe> bueno. Eh, Vélez con, contra Barracas, ¿no? Hoy juega la primera, ahora, y después va a jugar más tarde la, la tercera. Voy a mostrar el tablero. La tercera. El jueves 20, para la gente que nos está viendo, muchas sí. gracias. El jueves 20. ¿Qué va a pasar? En, eh, en la cancha de Vélez, sí. eh, esto es así: a las, 4, a las 3 de la tarde va a jugar la cuarta, a las 4 de la tarde es el, eh, va a jugar la quinta, a las 5 de la tarde la sexta, a las 18 horas la séptima. Y a las 19 horas, la octava. Vamos de vuelta, jueves 20. Jueves, jueves, jueves, para atrás? Ahí está. jueves 20. A las 3 de la tarde, la cuarta. A las 4 de la tarde, la quinta. A las 5 de la tarde, la sexta. A las 18 horas, la séptima. Y a las 19, la octava. Ahí sale Vélez. Ahí está saliendo. ¿Ese chico quién es? Ese chico se llama Federico. <coughs> nosotros somos la hora de Urlingan Deportes. Que vos, Ale, estás viendo. Y nosotros te agradecemos mucho. Transmitimos partidos de futsal. El año pasado ya transmitimos en directo más de 50 partidos de futsal. Este, bueno, nos enganchamos con eso. También transmitimos partidos de handball. Es decir, básicamente nuestra idea, Ale, es acompañemos a lo que son eh, deportes. ...las y los deportistas de Hurlingham... De ...pero tenemos nuestro corazoncito velezano... ...entonces también por nuestra cuenta... ...y en forma independiente... ...nosotros seguimos al club atlético Vélez Arfil. Bien, bueno... ...de paso mandamos saludo a toda la prensa... ...oficial de Vélez Arfil, ...a todos Perfecto. los hinchas de Vélez... ...que tienen sus medios y demás... ...muy pero muy especialmente... ...un saludo muy grande... Al nene de Benedetto, del Fortinero, Más bien. que todos lo conocen, un abrazo gigante para él. Ese hombre, lo que sabe de fútbol, ese señor, lo que sabe de Vélez África. Bueno, Vélez va a formar. Con el número 2, Ariel Minetti. Con el número 3, Maximiliano Bravo. Con el número 4, Juan Cerda. Con el número 5, Brian Mandrino. Con el número 7, Facundo Ferreira. Con el número 8, Agustín Cáceres. Con el número 9... Guillermo Sanguinetti, el capitán. Uh -huh. Con el número 10, Federico Giroma. Con el número 11, Santiago Pampín. Con el número 1, Mauricio Betti, el arquero. ¿Te acordás que hallás una oh, banda? El único Mauricio bueno que conocemos. <risas> Con el número 13, Fe Fe Federico Marra. Con el número 14, Matías Hurt. Con el número 15, Rodrigo Mar Martorello. Saludos de Gustavo Villarejo. Sí, sí, Gustavo. Genio total. Y con, el claro. número, y con el número 12, Nicolás Nogales. ¿Quién, ¿Quién dirige todo esto? ¿Quién? ¿Quién lo dirige? Bien, vamos a ver un poco la gente de Barracas, practicando calentando. En realidad ya practicaron y calentaron hace un rato largo. Se fueron se pusieron las. El Chino Cabral. El Chino Cabral, técnico, saludos. Técnico de Belezarfield. De Después, la gente de Esportivo Barracas. Esportivo Barracas tenemos. A Lautaro con el número 1. A Cristian con el número 2. A Iván Rodríguez con el número 11. A Brian Viloni con el número 4. información! No, espectacular. ¡Espectacular! ¿Cómo lo hiciste? Porque le sacaste fotos a la Claro, bueno. más bien. No con, el más cinco, con el número 5, Santiago Fiaschi. Con el número 6, Ignacio Penalba. Con el número 7, Jonathan Juárez. Con el número 9, Mariano Barrios. Con el número 10. Claudio Ávila, con el número 12 Leandro Tomba, con el número 3 Federico Benzonelli, con el número 15, Matías Rodríguez y con el número 8, Dante dreambrogio No bien. sé si lo dije bien, pero sí, bueno. Sí, sí, Ahí está, eh, pueden, pues, los, que, los que nos están viendo pueden ir corrigiendo. Está bien, también. no hay problema. Y si por ahí ustedes ven uno que hace un gol y nosotros no comimos bien, ellos ¿eh? lo conocen y se dice tal. Bueno. Este es el, el, saludo, el saludo FIFA. Este saludo ya a partir de este domingo, nos vamos a acostumbrar a verlo, pero con camisetas nacionales en la Copa América que se va a disputar en Brasil. Y ojalá los brazucas se queden calientes sí. y no la ganen. Este, es el único, el único deseo. Y también me gustaría escuchar qué va a decir la, la popular carioca con respecto a todo el bardo que se está armando en Brasil. Porque esos hablan. Yo le dije a Federico. Esos hablan. La popular brasileña habla. Pero bueno, hoy estamos acá. Estamos acá en... Hoy, hoy ya estamos acá. Hoy rico, que no quiere. Hoy es, hoy, es, hoy es Vélez con barracas. El no. jueves vamos a la cancha de Ferro de Marlo, que ya es como también nuestra segunda casa. ¿Ya porque, ¿Cuántas veces fue? Porque estamos vez? yendo un montón de veces. Sí. ¿Qué pasa? Esto, ¿Viste que hoy Vélez hace local acá en la Catedral? Bueno, el jueves. El jueves el triangulito hace de local en Ferro de Merlo y recibe al, a la gente de Arsenal de Sarandí. Partido clave por el tema del, del descenso también en claro, la División C de Futsal AFA. Ahí la cosa está Kenchi. Allá está la cosa está Kenchi. Ahí estamos viendo. Y es más, plano yo, te, yo, a los jueces. Yo, yo te dije jueves. ¿se sí. escucha? Yo te dije jueves, pasa? ¿no? Que me con Escucháis ahora, El triangulito después, este fin de semana, sí. parece, parece, ¿Qué? para mí es, es algo que no tiene que pasar. ¿Qué? El viernes, la primera, de vuelta. O sea, juega el, el jueves y lo quieren hacer jugar el viernes. No puede ser, no puede ser. No contra, contra comunicaciones acá en, en el microestadio de Urlinga. Mira mi hermana, la tía Tati nos está viendo Un saludo muy grande Un saludo la tira, muy grande muy a Tati, a Paloma Que siempre está, está a disposición de todo Le dije, ahí, ahí era rifa, así, para mi rifa para mi hija Estamos sí. vendiendo rifas para mi hija Cualquier cosa, 50 pesos el número La gente que nos ve sí, sí, que Después pasó el CBU mío y me pueden depositar Bueno ¿Qué hace Tati? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien esto? Bueno, el partido ya está por arrancar Vamos a ver Vélez Y como siempre, nuestro corazoncito Somos fortineros un saludo muy grande a la gente de Barracas que, que nos va a ver. Pero si nos ven que gritamos con efusividad un poquitito más los goles de vamos, Vélez... Vamos a, grita, vamos, a vamos a gritar todos los goles porque hoy somos un poquitito neutrales. Pero más fervor va a haber en los goles de... Dale, dale, vamos dale, a gritar dale, en los goles dale. también a Barracas, <ríe> Claro, obvio. Si no, ¿para qué nos van a ver? No nos van a ver nada. Si no, esto va a ser muy parcializado, que lo va a hacer. Pero bueno, este, mentamosle a la gente. No, no, somos re imparciales. <ríe> Somos re imparciales, te lo juro, te lo juro. No, no, vamos a tratar los dos por el forma igual. Mentiroso. Bueno, los árbitros están, están terminando de... Va a comenzar culminar. el partido. Va a comenzar el partido. 8. Arranca 8 y oh, 23. 8 well. y 23 movió Vélez. Lindo partido de futsal por la división de, de futsal AFA. Que sea futsal, como siempre, que nos gusta este deporte. Mueve Vélez... Mueve Vélez sobre en la mitad de la cancha. Se viene Brian, Avanzando, se viene Fede. La pelota se va afuera. Fede lo buscaba. Lo buscaba el capitán Aguille. Ahí está Julio Lanís, no podía faltar. Porque si Julio Lanís no está en una transmisión. No es una transmisión. No de la es hora. una transmisión de futsal de la hora. Así que ahora estoy tranquilo. Llegamos todos. Viene Barraca, muy bien pide. la jugada que Ojo hace. Se viene por la primera. Bien, Ay, viene el retroceso. Bien. Viene bien. el retroceso, se viene Vélez ahora. Bien, cortando Brian, muy bien la, la llegada de Barracas, viene Ariel, viene Brian, con el capitán, vuelve con Ariel, uh, le queda, le uh, queda, uh, queda uh, al capitán, a Fede, o uh, más uh, uh, uh, el ángulo de uh, afuera, tal, avisó ¿Dónde a, están, a, avisó el fortín, avisó el fortín. Saque de arco para Barranca. También saludo para el, para el barrio de Liniers que es un barrio que si bien nosotros no vivimos ahí, pero cuando vamos a la cancha uno se siente como que es parte de ese barrio también, ¿no? De llegar a la cancha, estacionar el auto, andar por el barrio, caminar un poco, ver a los hinchas. O sea que, entonces también saludo para la gente de Liniers saludo para todos los vecinos y vecinas de acá de Hurlingham. Para aquellos que son, que tienen la suerte, son de estar Starting y para aquellos que viven equivocados y no lo son. Presiona a Vélez en mitad de cancha. Presiona a Vélez en mitad de cancha, sigue ganando Ariel. Y es la presión de Vélez, todo esto lateral para Barracas. Y la gente de la Tam. Catedral también está viendo el partido porque esta es la zona del, de, de la Catedral. Ah, ¿sí? Ah, bueno. me mirá, mirá, mirá el emoticón que me mandó Julio. Está bueno porque de repente se ríe, de repente te queda mirando como diciendo, ¿qué, qué dices? Bueno, enfocando las cámaras sobre el medio campo. En sí, medio Barraca, campo la pelota es para Barraca. Intenta armar desde atrás. Es un juego tradicional de, de futsal. Cuando no encuentran, van hacia atrás y empiezan a armar la jugada desde su área hasta la área contraria si pueden. <risa> Vélez los está apretando. La pelota se va afuera es lo mejor que se puede hacer, porque un equipo vos no puede dejar que se arme en su cancha siempre nosotros vos decís muy marcadamente que es importante salir y apretarlos ahí, lo que está haciendo Vélez, no dejarlos armar tranquilo que tenga que bombear la pelota entonces ahí la, hay una posibilidad de que la divida y la pierda se viene Barracas bien la defensa de Vélez haciendo rombo hasta ahora se van estudiando pasaron tres minutos de partido recién Faltan 17 para terminar el primer tiempo. La pelota es de Barracas. Pelotazo. Y la vuelve a tener Vélez que se equivoca en la salida. Se equivocaron en la salida. Así que lateral, lateral en ataque para Barracas. Saludos a la gente de la Catedral. Entonces, la verdad es que lo han dejado cada vez más lindo. Bien iluminado. Correcto, prolijo el lugar acá de prensa también. Este, nos gusta mucho el lugar. Nos pusieron, piso, este? nos pusieron sí, un piso. Sí, que, que tiene un piso. Este, sale, a, a sale Ariel, lugar, se, no viene Guille, se viene Guille, se viene Vélez. A ver qué pasa. Recupera a ver, con Brian a Vélez, Vélez. La tiene Fede. Hacia atrás, va a armar. Está armando con paciencia a Vélez. La tiene, la tiene Ariel. Vuelve con Guille. Van tocando, van tranquilos. Bombazo. Saque de arco para Barracas. Y bueno, un saludo muy grande de este fin del de, domingo. Estuvimos transmitiendo la Copa a Cogurio. Conta, espectacular, espectacular evento. Impresionante. Vin, vino calma. gente de todos lados. Yo, yo puedo decir algo personal. Yo primero, espera que se viene Vélez. Se viene, ahí está Guille, el capitán. Bien, la tapada del arquero. El primer corner para el Fortín. Está avisando y está avisando con todos los Yo decía ¿Cuánta? personalmente. Sí. Yo de, de, de taekwondo ¿Y de artes marciales. De arte marciales, nada. nada. Decía, ¿qué? debe ser aburrido, ver formas, ver todo. ¿Se viene el remate de Vélez? Corner, por. corner. Ah, no, saque de arco. Saque de arco, cobró el árbitro. La verdad que está el y y no. este interesante. Bueno, formas, todo eso. Dije, qué volante, viste. Dije, pero no. La verdad que con Escuela Cuburio, que estamos hace ocho años ya transmitiendo las, las copas de ellos, fuimos al Mundial de, de Tecnópolis ya, 2018 de Argentina. La verdad que está muy bueno, ¿eh? está muy bueno verlo, ¿eh? yo no, no, no, no lo practico, pero la verdad que está muy bueno. Y la y, ¿Tendrías y aquí, que y a bajar la, un poco de peso y a la tarde de ¿no? Y a la tarde, bueno, sí. Y a la tarde... A la tarde se llenó de gente, ¿por qué? Porque era taekwondo, mal, sí. taekwondo infantil, yo lo llamaría. ¿Dónde estaba? El abuelo, la abuela, la tía, el tío, el sobrino, la sobrina, el ahijado, la ahijada, tanto... ¿Se llenó el microestadio? Se vivió muy muy lindo, muy buen ambiente, y eso es donde lo van a poder ver, en la hora de deportes que capaz mañana vamos a buscar. <risa> el diario. Lo que yo, lo que yo puedo decir, que este, el resumen, lo que dijo Federico, cualquier cantidad de gente. Federico puso en el. en el Instagram puso a estadio lleno. El estadio estaba totalmente abarrotado de gente, como dijo él. A la mañana estaba repleto y a la tarde explotaba. ¿Por qué repetís Después, todo lo que yo digo? Ya, porque yo iba, yo iba a otra cosa dejate de romper dedicate a transmitir y entonces lo que yo quería decir es que en las entrevistas lo que destacaba en las otras escuelas de Capital, de Cañuela, de Navarro de distintas localidades del Gran Buenos Aires es y fue la organización de la escuela Cogurio porque la verdad que habían cualquier cantidad de participantes muchísimos participantes entonces este, si no estás organizado, eso no se termina más. Se venía Barracas. Vene la sacó al córner. ¿Córner corner número para Barracas? Eh, no, lateral, lateral. Ven. Ya lo movió, ya lo ya movió. Perdiste, se movió. perdiste. Se viene Barracas con el bombazo. Bien bien defendido por Ariel. Terminan los pies del arquero de Barracas, quien arrancan desde atrás. Tratando de resolver, van a terminar jugando con el arquero ahí porque están... Pelotazo, pelotazo. Pelotazo. Y acá abajo va. tenemos el banco de suplentes de Vélez. Ahí ¿Sí? está. Ahí está. Se venía Vélez. Así que este, Todo esto es pelota para el arquero destaca, Destacaron muchísimo la, la organización y había además queda recordar que en, la, que en ese torneo estaba lleno de mundialistas, o sea, unos primeros participantes del último mundial y además campeones mundiales de distintas categorías. Así que más que interesante. Se viene Ariel el bombazo de Fede. Corner, corner, para Vélez Número 663 a los 20. Jueguenle y ya saben, sean buenos. Que alguien les juegue un día. aunque si ya jueguenle 5 pesos, 10 pesos, ponme cuenta, mira, no salió ni ahí. O si salió, qué sé yo, ponme a decir dónde queda tu casa y pasamos. Un de fe. Un paso afuera, ya como a 10 metros. Bueno. Está haciendo cambios Diego Cabral, el técnico de Vélez. Ahí vamos a decir quién entró. ¿eh? Entró con el número 7 Facundo Ferreira. Entró con el número 14 Matías Hurt. Y lo tenemos con el número 3 a, Mac a Maximiliano Bravo. Y el número 15, Rodrigo Martonelo Mueve Vélez Ahí está, va Rodrigo, le queda Ay, casi le quedaba Casi le quedaba buena jugada de Vélez En principio es un partido que se está jugando Con bastante lealtad, no hemos visto ninguna jugada brusca, ah, Ni no. golpe, ni nada Los dos están para jugar Ahí va, ahí va, la recupera Vélez Se viene Facundo Ay, la perdió Vuelve para Recupera atrás. la pelota Barracas Muy bien Que ahora la tiene en mitad de cancha se para arriba de la pelota, me hace acordar a alguien. Sí, pero no le sí, no sale esa. Sí, sí, sí. Pelotazo de Barracas, a ver si llega. La corta, la corta Maxi. Y se va afuera. La cortó, bravo. La tira lateral para, Bell para Barracas. Para Barracas. ¿no? Lateral. El lateral en ataque, ya la jugaron, la tienen en mitad de cancha Barracas, van moviendo Sale Vélez, sale Vélez, sale, vamos 0 a 0 van, Cami Rivero pregunta, van 0 a 0 La perdió Facundo En mitad de cancha la pelota vuelve a ser de la visita, en este caso, hoy la visita es Barracas Y nosotros estamos más de locales, ¿o no? estamos, sí, en estamos en Urlingham Estamos en Urlingham estamos transmitiendo a Vélez, Vélez. Sí. ahí Estamos bien de locales hay que sacarla, viene el pelotazo acá Pumba Ustedes vieron una pelota pasó 20 centímetros de la cámara Yo pensé que la ibas a correr No, no, que pasaba por arriba Es que la pelota viene el jugador dijo La pelota viene el jugador Y yo tipo arquero dije, hice vista La miré <risa> así, dije hice vista, dije no Saqué de arco para vélez. saqué de arco Ni se me ocurrió Por los reflejos lentos eso en realidad A ver Vamos a ver qué se propone, la noche está jugada. Hoy Vélez está con la tricolor, esta noche Vélez está con la tricolor. Sale Barracas tranquilo desde abajo. ¿Y cuándo empieza el torneo? ¿Cuándo vamos a ver a Vélez en la cancha? ¿Cuándo empieza, mamá? Ya me aburrí, no empezó ni la Copa América y ya me aburrí. Tiene, mirá, tiene que terminar la Copa América, que todavía no empezó, sí. y tiene que empezar el Marginal. Todos estamos esperando que empiece el Marginal. <risa> Pelotazo, la recupera Vélez. Sí, la recupera Vélez, va tocando para atrás. Va abriendo, tranquilo. Buen cambio de frente, se le escapa la pelota. Se desconcentró. Se le escapó la pelota a Matías. Está muy tranquilo, faltan 10 minutos para terminar el primer tiempo. Si recién te, cero a cero. Si recién te enganchás, estás viendo la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. Y el partido va 0 a 0. Vélez Arquil, Barracas. Estuvo a punto de cambiar el resultado, pero por suerte el arquero de Vélez reaccionó muy bien. No, muy buena, muy buena pelota de, de, del defensor de Barracas al, al delantero. Y el delantero se le, se le escapó por poco. Podía haber abierto el marcador Barracas, ahora la tiene Vélez en mitad de cancha moviendo de un lado para el otro armando la jugada con paciencia hay que volver para atrás, hay que volver para atrás, volver para atrás era volver para atrás, no quiso, ahora la recupera Barracas Vos quédate ahí, que yo me voy a mover más para acá, a ver si rebota menos Ahí está Partido tranquilo, donde los dos equipos están estudiando no hay muchas situaciones de peligro No hay muchas situaciones de peligro para ninguno de los dos lados Esto está muy tranquilo Y después de acá, ¿dónde nos vamos? A y Burrucha Mirá lo que quiso hacer Quiso tirar Quiso tirar un chiche Facundo Ferreira No le salió Bien la intención igual La recuperó Barracas Que está jugando en mitad de cancha Van tocando, van armando también Con paciencia Vélez va retrocediendo Ahora la pelota de Barracas La recupera Vélez La recupera el Fortín Vamos a ver, vamos a ver qué pasa esta contra con Matías Facu Maxi Bravo, va moviendo le va moviendo, va armando con paciencia, la tiene Matías de vuelta, viene con el bombazo, ¡ahí está! ¡Gol en contra! ¡Gol de, ¡Gol, de ¡Gol, de ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez lo hizo en contra de un jugador de Barracas que pegó justo en la espalda y entró! El gol se lo damos a Matías Hur. Un saludo para Waldo Luna que recién nos mandó un mensaje. Si vos tenés, preguntale a ver qué pasa. No Esa cosa que se posponga la, la nota o... Abrió el marcador Vélez, faltando nueve minutos, podríamos decir, de este primer tiempo. Va ganando el Fortín 1 a 0. Ahí tenés de frente, tienen todos ustedes el tablero electrónico, donde marca el tiempo que falta, que resta del primer tiempo. Se va ganando el Fortín 1 por 0 contra Barracas estuvimos transmitiendo en vivo por el streaming de facebook la hora de deportes la hora de hurlingham deportes hace un tiempo atrás comenzamos a transmitir todo por, por youtube pero después experimentando con estas cuestiones técnicas descubrimos que facebook tenía algunas ventajas este, mayores te lo digo a ustedes, que de repente quieren filmar alguna cosa para ustedes. El, la aplicación de Facebook, cuando filmas consume menos datos que la de YouTube. ¿Por qué? No lo sé. Pero la realidad ya está probada. Falta para Barracas, la segunda falta de Vélez. Y consume menos energía también, exige menos energía. Con todos temas técnicos, pero ya lo recontra, probamos. Le buscamos la vuelta y es así. Así que estamos acá. Y aparte, se ve mejor. Vamos a ver qué arma. Un, un, un año largo, 50 partidos transmitimos con, con YouTube. Vamos a ver qué arma Barracas. A ver qué pasa. Armaron bien la defensa. Vélez armó bien la defensa. El chino le está hablando a sus jugadores. Se viene, pega, pelotazo y lo saca. Y sale Vélez, sale, saque si quiere ganar. Están muy concentrados los jugadores de, de Vélez. En cuanto a esperar jugadas preparadas de los otros otra Lindo caño tiró el jugador espalda. número 4 de Barracas. Pero me encanta porque los dos están para jugar, eh. No están es, para jugar, están para jugar. No están para pegar, están para jugar, ¿eh? la verdad. Está bárbaro. La podía llegar a recuperar, Vélez no pudo. Cobran otra falta, sí. La tercera, la tercera para Barracas. Hay que hacer menos faltas, Bele, hay que hacer menos faltas. ¿Te acuerdas de hacer los chiquititos saltando bien alto, estirando el pie para tocar... Eh, ¿Qué dice? Ah, mirá. Saludos también, pero muy amable la gente de Notifutsal. Es decir, que ha compartido esta publicación para que la gente la pueda ver, así que un abrazo grande al colega. Alejandro, Alejandro, Alejandro, Alejandro sabemos que hace un gran trabajo. De se, viene, se viene Barracas, Vélez. Y ahora se viene la contra del Fortín, se viene la contra del Fortín, puede ser el segundo. Ponía en el segundo palo, ahí. Si la cambiaba el segundo palo estaba, no pudo. Corner para el Fortín, corner para Vélez. Hoy Vélez desde Liniers. Desde Hurlingham, perdón. Y un saludo grande a toda nuestra familia, que son todos velezanos. Lo cortó justo cuando se venía la noche. Sí. Fíjate si, si lo puedes tirar una hora más. Fíjate si, si se puede tirar la hora esa o no. Si no lo cambiamos. De repente hacemos silencio porque mientras trabajamos como esto. <risa> estamos, es, es, estamos en todos lados. Estamos ¿no? en todos lados. Nos estamos dedicando unas notas que tenemos que hacer mañana acá en, en Urlingan. Vamos ahí a ir la, a la cooperativa Parque Tierra, ¿no? porque ahí tienen un, tienen un lío. Con bueno, el tema del agua corriente. Se viene Vélez, ahí. cambia para el segundo. Oh, ¡Ay! ¡Mira vos! Pelota horrible. el segundo palo. Buena jugada del Fortín. Está más cerca Vélez del segundo que Barracas del empate. Y les contaba, hemos vivido en ese barrio, en el barrio de, de Parque Quirno una gran barriada, muy buenos vecinos, buena gente. Siempre ahí la, la sociedad de fomento y la cooperativa dando muy buen servicio a los vecinos, siempre atentos, pero Edenor. Eh, se viene Barraca, viene el cierre del arquero. <ríe> a Edenor siempre le gusta poner la frutilla, viste, arriba de la torta. Siempre se mandan. Así que bueno, mañana nos vamos a enterar con más detalle cuál es el problema. Y el periodista Waldo Luna es el que... Espectacular, Waldo. Es Waldo. ¡Se viene Barraca! ¡Sí! ¡Eh! ¡Apareció el arquero! ¡Sí! Bueno apareció Buena jugada de Barraca. Se durmió Vélez, la verdad que se durmió. Si no fuera por el arquero... ¡Apareció el arquero! ¡Apareció el arquero de Vélez! El arquero le metió el pecho, se bancó todo, se bancó unos pelotazos terribles, la verdad. 10 puntos. Este es Mauricio el bueno, ¿no? No, no, no. Pará, pará, no ¿Cómo no, se llama este que está atajando ahora? Espera. El 12 es. ¡Upa! Sí, sí, Vélez tiene que seguir apretando. Se hizo apretando. Entonces los No Nogales Nicolás. Nicolás. Gran arquero. Gran arquero. La que se bancó ahí. Tenía dos tipos encima metiéndole palos y palos en el pecho. Y el tipo. Hizo el aguante. Y protegió. Dos, tres palos. Hay que seguirlo, hay que seguirlo al 7. La pelota va para el 7. Se viene. Se viene Barraca, buena jugada. Bien la defensa del Fortín. Bien la defensa de Vélez. Habló el arquero. Se viene Vélez. Ahora se viene con Ariel. Ahora es un partido que va palo y palo. ¿eh? Como, que, como que se despertaron, dijo. Sí, sí, sí. Y el, eh, porque el frío. Pelota a mitad de músculos. cancha para el Fortín. Y aparte el gol. El gol es, es el mejor psicólogo, dicen para todos los goleadores. Despierta a unos y a los otros los ponen atención. Entró el capitán de Vélez, entró Guillermo de vuelta. ¿Cuál es? ¿Qué número? Con el número 9, está? con el número 9. Ahí Acá tiene la pelota. Ariel, la pelota. La pelota, capitán. O Se la toca con Ariel. Bien. Vuelve vuelve a ganar. Y, él, y está llegando la hinchada, está llegando la hinchada. Mira, mira, mira. Uh, mirá. Hola, amigo. ¿Todo ¿Todo ¿todo bien, bien? Hinchas de Vélez y vecinos de Birmingham Pase, pase. ¿Qué más se puede pedir? Está ganando, está ganando, Bel, está ganando Bel es 1 a 0. Gol en contra de Barraca. Sí. Quiere salir Barraca, no puede. La, la apretó Ariel, apretó Ariel. Y la pelota es mitad de cancha para Vélez. Ah, porque. Porque le saqué una foto. No le digas nada, pero le saqué una foto al. A, ¿Cómo se llama? A la lista de jugadores, vos no digas nada. estamos en vivo ¿eh? bien, Mueve bien, Vélez, bien, muy bien la bien, pelota, bien, muy buena bien, jugada. Bien, bien, bien. Ahí, Ahí le queda. Bien la respuesta del arquero, le pegó la pelota en la cara. Pero muy bien Vélez, cuando continúa con la presión. Le pegó la pelota en la cara, por eso para el árbitro el juego. ¿Y mañana tenemos o no tenemos la hora de deporte? Mira, la están imprimiendo. Eso es seguro. ¿La van a terminar de imprimir? También, También es seguro. seguro. Eso está todo bien. Ya lo tenemos todo producido. Ya sabemos qué está pasando. Está todo en orden. Ahora, después hay que ir a buscarla. Claro. Y llegar a tiempo porque a las 11 tenemos una nota. Está complicado. Buena la recuperación. Se viene Fede. Qué buen caño que tira Brian. Ahora le tira nunca. De caño en caño estamos. ¿eh? Buena jugada, buena jugada, pero no sale y la pelota es para Barracas en mitad de cancha. Y Barracas si intenta un poquitito puede llegar al empate. ¿eh? Pero está, está Ariel en el fondo, está Ariel en el fondo. la defensa de Vélez. está muy bien. Más firme, Se nota ahí el rombo. El rombo de Vélez cuando, cuando Barracas presiona. ¿Cuándo? Todo esto es saque de arco para Vélez Pero si y Barraca, se, Barraca llegó para, con una distracción de la defensa y apareció por, apareció Nicolás, el arquero de Vélez. Si no, ahí sí era el 1 a 1, ¿no? Sí, el arquero de Vélez estuvo espectacular, una salvada muy, muy buena. Pero el partido es parejo, está apenas inclinado para el lado de Vélez Sartfield porque tiene un poco más no, de armado un poco más tranquilo, ¿viste? Aparte de aparte está, está tranquilo, tranquilo sobre todo porque Vélez está tranquilo y está tranquilo, está muy o sea, asegurada el... la defensa por ahora el 10 se llama Fe... Federico Giroma Mirá. le cobraron falta sí. pedir le cobraron disculpas? falta ahí va el jugador de Vélez le pide disculpas al arquero pero que corresponde ¿Eh? ¿Cuál? El 9. Nue... El 9 es de Vélez. Ah, la... el arquero no Mirá. Está mentado, está dale, dale Vélez, pero por favor. Obvio que sí. Ah, no sé. Se viene barraca y aparece. Aparece el arquero de Vélez. Aparece Nicolás. Se ve espectacular, esta cancha es del club La Catedral. Apareció Nicolás y salvo de vuelta. Sobre la avenida Pedro Díaz. Hay que sacarla, hay que sacarla. Ahora sí sale Vélez. Sale con es Ariel. Cancha lo, buscaba, lo buscaba Guillermo, no pudo. Remodelada a su misma vez, hace un poquitito que está, hace dos años. La iluminación es muy buena también, por eso también se ve así, ¿no? Se viene Barraca, se viene barracas. Ayuda mucho, ayuda mucho a, la, a las cámaras de los celulares a tener luz. Muchísimo ayuda. ahí casi la, la recuperaba Vélez, no pudo se viene Barracas, bien, bien cortado por el fortín. Todo cortó ahí nomás menos 10, le dijo hasta acá es <coughs> justo la mitad de la cancha, está bien Vélez en eso en, en cortarles, en esta no están se están quedando atrás Un minuto 20 para terminar el primer tiempo está ganando Vélez 1 a 0 <coughs> con gol de Matías Hurt gana Vélez, gana Vélez hoy es local acá en Hurlingham. Pelotazo Bien. Joaquín Rabanal dice Urling Sí, ya le explicamos A Gonzalo Sale vélez de abajo Ahí la tiene Fede uh. Lo buscaba Brian, no llegó Todo esto saque de arco Para la visita 53 segundos para terminar el primer tiempo. El jueves estamos con el triangulito que juega de local en Ferro de Merlo contra Arsenal de Sarandí. Se le escapa la pelota. No puede el arquero agarrarla, por eso todo esto es un lateral en ataque para el Fortín y hay que armar una jugada. Pide tiempo Vélez para armar esa jugada que yo estaba diciendo Así que bueno Acá los tiene A los chicos de Vélez, todos juntos Saludándose Faltan 32 segundos Allá lo tienen Tablero, 32 segundos, 9 Eso es lo que falta Acá están charlando Siempre decimos la misma broma Que nos gustaría tener un micrófono con una plomada Viste cuando salís a pescar entonces vas y los tiras ahí en el medio y te enterás. Y escuchás a ver, y escuchás de qué están hablando. Nosotros de Chusma siempre decimos lo mismo. Sí, sí, eh, Gonzalo, este, eso es importante. Si vas a filmar con celulares, te cambia mucho la, cantidad, la luz que tengas. Recomendamos celulares que tengan una memoria RAM mínima de 3 Fuiste chicas, a entrenar hoy, a por lo que me enteré, Así ¿eh? Se lo digo. Olvidó ¿Y, no, y no llovía? no llovía. Llovió no. Celulares que teníamos, Porque filmamos con celulares. Igual. No, pero no. no es más lindo quedarse en casa tras, tomando tras, una tras, chocolatada tras, caliente tras, con tras, una galletita? en vivo. O no. En celulares. Así como lo <risa> Sí, pero bueno. Micrófonos Sí. <risa> los trajimos de China. Son especiales, pero. <risa> Ahí está el banco de Vélez ¿Tío cuál. Solo olvidado. <risa> Rodrigo Ovejero dice fe de querido. Es el del, del equipo de T6. Claro. Y loco, ¿cuánto, cuánto de ahí hay partido? Y, es, y este, en T6? Sábado, este sábado me parece, ¿ves? ¿ves? El sábado te espero. sábado te espero. Bueno. Ahí está, ahí estamos. El ah. Rodrigo eh, juegan como a las 2 de la mañana, ¿no? No, no, no. Sí, sí. sí, de sí la madre. Bueno, eh. pero hay que estar. Mueve el la pumba. pelota. ¡Opa! Dos metros arriba del travesaño. Saque de arco para Barraca faltan 29 segundos. Sale Barraca va a, querer, va a querer empatar antes que termine el primer tiempo. 23 segundos. La hace larga Fede, se le va la pelota al lateral, lateral para Barracas. Y en futsal, 18 segundos es una eternidad. Ayer llenamos T6, dice Rodrigo Vejero. ¿Hubo partido también? Jugó contra la sub-21. ¿Cómo, ¿Cómo salieron? Acá preguntan cómo salieron, dice y el lunes también, están todos los días jugando ahí. Eso, correte un cachito para acá, casi miro para acá un cacho para que la gente mire allá la gente de Barracas. ¿Ves la cámara que tiene el fotógrafo de Ben? Obvio, pero esos son un cañón, con ese lente. los tenés como si estuvieran al lado tuyo. Después <ríe> tendríamos que saludarlo y conocerlo y pasar la data del nombre de él, por si la gente quiere fotos. Este, del equipo, que no dudamos que van a ser muy, pero muy buenas. Ahí los tenemos. Ay, hagan silencio, hagan silencio. Ay, ¿Qué dice Cuando estaba con el cine, parece que siga diga... lo que están diciendo? Cuando termina el partido, dice quién garpa las muzarelas, quién, quién garpa la birra, no yo para no. no empanada No, yo me tengo que ir a casa, no puedo. Sí. sé todos los nombres de Belén Federico no sabe nada entre nosotros. Uy, yo estoy hablando por el micrófono. Federico no sabe nada. ¿Qué dice? Hola, Fede, vecina. Ok. okay. Piemele defendiendo. Se va al lateral, faltan nueve segundos. Un pelotazo arriba, seguramente de Barracas para buscar. A ver. A ver. Juega con el arquero, faltan cinco, apurate porque se termina. Se viene Barracas, corta, termina, tres segundos, tres segundos así que mueve y termina. 1 a 0. Ahí, Ahí está, terminó el primer tiempo, terminó el primer tiempo, estamos acá en la catedral en Vélez, en, en la catedral está jugando Vélez con Barracas, está ganando el Fortín 1 a 0, lo estás viendo por la hora de Burlingame. ¿Cortamos cinco minutos y volvemos? Exactamente, cortamos minutos. Perfecto. Ya Los chicos volvemos. se están yendo al vestuario, que ande todo muy bien. Los que están viendo, yo les aviso de vuelta. Nosotros cortamos ahora.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 Deport Flash, tres resúmenes diarios de lunes a viernes, solo por la hora deportes. Ya estás. Bueno, estamos acá en el segundo tiempo esperando que, que arranque Vélez está ganando 1 a 0. Hoy está jugando acá de local en Urlingham, contra Barracas. El primer tiempo terminó 1 a 0, donde eh, en el transcurso del partido fue tranquilo. Los, los dos equipos al principio se estuvieron observando, ¿no? Estuvieron viendo. Y el gol de Vélez llega eh, por un gol en contra de, de la defensa de, de Barracas. Lo que yo puedo agregar es que el partido fue de, de muy buen trámite, aparte un de, de trámite leal. Jugaron con mucha lealtad y con muchas ganas de jugar. Casi no hubieron faltas graves, faltas normales, faltas técnicas, nada más. Este, y Vélez en la presión. Primera pelota, primera pelota de Barracas. En la, en la presión había encontrado el, el, el triunfo. Después destacamos la actitud que tuvo sobre el final, el número 12, el arquero de Vélez, que se bancó una, le metieron no sé cuántos pelotazos en el pecho. Y era un gol medio cantado que él salvó. Se viene Barracas. Tiene la posición de pelota en mitad de cancha aparte porque evidentemente salió con la obligación por lo menos de empatar así que está armando y buscando lo vemos a Vélez en la salida muy armado yendo de atrás hacia adelante y Barracas que no aprieta salió ahora a apretar pero deja muchos espacios libres que le permiten a Vélez seguir armando. Viene armando el Fortín con, con, con la tenencia de balón. Está tranquilo, va manejando la pelota. Sí. Lo que tiene que hacer es este, explotar antes de que los otros se despierten, porque todos los jugadores se despiertan en determinado momento. ¿Cómo sigue esta jornada contra Barracas? Después de este partido de primera tenemos el de tercera. Y el jueves 20, arranca a las 3 de la tarde, arranca la cuarta, a las 4 de la tarde la quinta, a las 5 de la tarde la sexta, a las 18 horas la séptima y a las 19 horas la octava. Todo eso, todas las inferiores, en Liniers, ¡Oh! el Liniers en el Amalfitani. Se pues salvo barracas ahora. Sí, salvo barracas. ¿Falta que me poco para mi cumpleaños. ¿Falta poco para tu cumpleaños? Uh, no, pero Barra, ya fue tu ¿verdad? cumpleaños. Sí, pero ahí. También. Ah, pero, porque fue tu cumpleaños el otro día. Vuelve a armar hacia atrás. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a... Que que le vamos a mandar un saludo muy grande a Cristian que está pasando... ¿Qué está pasando los links del primer tiempo y el segundo tiempo para, para los grupos de Vélez? Así la gente se entera uh, y nos, de y nos grande, ve. viejo! Muy bien, Cristian debe ser es coordinador de la, de la actividad de futsal. Se viene Vélez. No podía, no podía Matías. Todo esto es lateral, defensivo para Barracas, lateral número 333 a los 10 el de 5 pesos, después me cuentan. En serio le digo, pero mira que si sacan algo yo te voy a, tu, a, la casa, a, tu casa, a la puerta a tu casa a golpearte la puerta y decir dame algo, loco. El partido está muy tranquilo, yo lo veo como si fuese una práctica, viste. Yo te como diría, está... eh, ya te dije lo que yo opino, tranqui, tranqui, tranqui. La pierde, la pierde, la pierde, sí, la tiene Matías, va Matías. va Bajur, ¡Eh! lo tocaron de atrás, sí, lo tocaron de atrás. Lo tocaron de atrás y saca la tarjeta amarilla. Es, amarilla para el debajo. Y además, el juez, ¿cómo corresponde al lado de la jugada? Estaba siguiendo, estaba al lado de la jugada, así que imposible que se le escape. Al lado no, al costado. Manita. Joaquín Rabanal dice la quinta. Él debe ser de la quinta de. Claro, debe de, de, de, de Vélez, ¿sos Vélez. de Vélez? De, ¿so de Vélez? están preparando una jugada. ¿Qué vos lo estás viendo por la hora de Hurlingham? Deportes a través del streaming de Facebook, como decimos siempre. Las cosas que son, yo he dicho cualquier barbaridad de Facebook que no le iba a usar, que no es, no es recomendación. Bueno, nunca digas nunca. Jugada preparada para Vélez puede ser. ¿Y qué pasa? Puede ser, a ver si, ha, si se viene el segundo, a ver qué va a ser Facundo. Se to Arquero, tocan. Yo pensé que la pelota volvía para acá. ¿eh? Yo la vi y dije otra. Vez sí. vamos a ver, sopa, vamos Saque de banda para Vélez. Ahí lo tenéis. No, tenemos algo para secar. La pechera, Una pechera, agarró una pechera. Bueno, fueron a buscar algún elemento. Tienen un trapito ahí para para secar. Ahí están están secando. Están secando con una pechera. Bueno, continuamos. Con el saque de banda, casi tiro libre, como digo yo. Vamos a ver. Ahí Barraca está defendiendo. Defendiendo en rombo la tiene Matías. Vuelve para atrás Vélez, la toca acá para Facundo. Le queda Matías Hur. Le queda Facundo, Matías, puede ser. Ahí está. ¡Vuelve ¡Matías Hur! Matías Jurdo hoy está de goleador. Re resolvieron muy bien la jugada. 2 a 0, gana Vélez. No, la limpiaron. La limpiaron totalmente. 2 a 0, gana Vélez. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, ¿Cómo se, mueve, para, se mueve para acá. Se mueve para Federico, se entusiasma. Me toquetea la cámara. Bajate en enromar. ¡Miren Vele se mueve? ¡Bueno! Lateral para barraca, se viene Barracas, pega, pega en Facundo. Yeah. ¡Bien la marca, bien la marca de Maxi! Dante Pecci dice, ¡golazo! Sebastián de Vélez Arfil, grita, ¡gol! Todos los amigos que están siguiendo este partido de Vélez que va ganando 2 a 0 a Barracas. Faltan 16-0-5. Hay, hay que recordar las dos atajadas en el primer tiempo de Nicolás. Esas fueron fundamentales. Fueron fundamentales. Lo que le decimos a la gente para terminar, para seguir con la información, le recordamos que estamos en la cancha del Club La Catedral. Esto es la localidad de Hurlingham, sobre la avenida Pedro Díaz. Más o menos al 1600, al 1700, no sé exactamente el, el número... Después lo derivaremos. un estadio a nuevo, tiene más o menos dos o tres años, este, sí. este estadio. Que lo volvieron a retocar, después cambiaron el tablero, hicieron un tablero más luminoso, más grande. Hicieron espacio para las cabeceras de ambas hinchadas, porque antiguamente las hinchadas se separaban donde están los bancos de suplentes, abajo nuestro. Este, también remozaron el área de prensa y ahí viene Vélez de vuelta. Muy bien. Barraca la. Barraca la perdió en mitad de cancha. La recupera Vélez. Y ahora con paciencia. ¿no? La recupera Barraca ahora en mitad de cancha. Palo y palo, palo y palo en mitad de cancha. Ahora la recupera Barraca. Se puede venir el. ¡Uh! Buena jugada de Barraca. Podía haber sido un descuento. Y el arquero estaba atento. Ahí a esa altura era del arquero. Así nomás te digo. Se viene ya. Vélez. La pelota que no se fue. ¿Ariel corta? También. A esa altura, ahí arriba, todos los arqueros futsal se atajan todos. Es muy raro que lo emboque con un gol. Tiene que ser una distancia muy corta, con mucha velocidad y que no puedan responder. Se equivoca Vélez, todo esto. Sáquenle tranquilo Barraca desde el fondo. Buena jugada. Bien. No, sí. sí. sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, falta. Tiro libre para Barracas. Pero me cobrás la falta después de que arranco. No pero, no, no, la corta, no. Pero, no, pero lo tocó, lo tocó. No, pero lo tocó, lo tocó. ¿Qué te lo, pasa? Lo tocó, lo tocó. Ey, juez, ¿qué está cobrando? ¿Ya? ¿Vos sos de Vélez? Y, y sí, viste. Sí, sí, ¿Eh? Entonces, sí, sí. Vos, vos, vos, ¿Vos para mí sos de Chicago o no? No. ¿Cómo que no? Soy de Vélez. Tu papá me dijo que sos de Chicago. <risa> Ya está torturando, nene, Espera que viene un ataque. Barracas. Va a armar una jugada. A ver qué es lo que qué es lo que intenta. Hasta acá. A ver. Jugada muy preparada. Jugada sí. preparada que salió. Gol de Barracas. De cuenta, de cuenta y ahora se pone 2 a 1. Buena jugada de Barracas. ¿eh? Sí también un poco lenta la reacción de la, de la defensa de los ahí, ¿eh? porque tampoco era que a decir qué jugador es decir la, prácticamente la recibe el jugador y atraviesa y estuvo con la pelota dominándola hasta la mitad y se dio vuelta para tirar después al otro pero bueno 14 minutos para terminar el partido se puso lindo 2 a 1 sí, gana sí, el Fortín yo te dije que iba, que iba a ser un lindo partido, un lindo partido donde los dos necesitan ganar. Para empezar a tener aspiraciones por el ascenso a la división C de Futsal AFA. Se venía Vélez, corta. Ariel Amabile grita gol. Ariel, vamos, dice Ariel, sos Hoy le mandé un mensaje. Mi pelota, ¿no? No, hoy, hoy le mandé un mensaje, ¿viste? Y. Y me mandó saludos. En la contestación me mandó saludos. Que ah, ¿sí? ah, no se pueden decir. No se pueden comentar. Lo que pasa es que. Saludos irreproducibles. Acá. El cuadrito de él tiene futsal. Sí, sí. Tiene futsal el cuadrito de él, sí. Transportes amables, responsabilidad asegurada, Fletes, mudanza, viajes al interior, camiones satelitales, 15 tres. Mercado envío, flex, mercados envío, mercado libre. Por otra parte, instalaciones de aire acondicionado, instalación, reparación, aire acondicionado, flip, carga de gas. ¡Qué empató, golazo! ¡Un empató. ¡Un golazo! ¡Un golazo! Oh, oh. Golazo. Golazo al ángulo. Golazo al ángulo de Barracas. Ahora el partido está 2 a 2. Qué bomba que metió el ángulo. Pero se viene Fede. Ay. Saca, Barracas, saca. Ahora. Juega Vélez, juega Vélez, juega el Fortín. Tranquilo. Este momento está tranquilo. Ahí la recupera Barraca. La recupera Vélez ué, ahora. Ahora ué. sí, ¿eh? me gusta. Me gusta con Guille. Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale. Ahí el arquero. Y al córner, al córner, al córner. Jugó el córner. ¡Upa! El arquero volando. Y agárrate ahora, agárrate. Sí, sí, Joaquín, opino igual. Ariel Amabi le sigue gatando, qué golazo, bueno, basta, basta bien. Después pasame que no terminé de decir el, el, ah, el chivo, ya el, está, el, ya el, fue, el ya fue el chivo. No, ahora ya está. Primero que pague. Ah, no, es cierto que Justo ya pagó bien. todo. No, ¿No querés pagar de vuelta? <risa> No, podemos hacer como de, no, mira, te tenemos que cobrar porque en realidad este, tenemos, sufrimos un, un pequeño aumento no, un aumento de, de, de costos en aquel momento que no lo tuvimos previsto. <risa> <risa> entonces, ahora. La soya, la soya, el pueblo pide la soya. ¿Hecho, se echó para no no atrás. No sé, arrugó. no sé, no <risa> sé. Lo gasto, lo gasto porque él me gasta, viste, entonces lo gasto un rato. Nada, una gran persona, vamos a hablar en serio una gran persona. ¿Cómo que vamos a hablar en serio una <risas> gran persona? Es peor lo que está diciendo. Es una gran persona. No, se viene Vélez no no mientras se tanto. ¡Se sí, el segundo, el segundo! ¡Ay! Uy, no llegó Ariel. No, no llegó Ariel. Se salva Barraca, se salva. Partidazo, vive y vuelta, juego con total de alta. volvemos a decirlo, estamos viendo futsal. Muy buen partido de futsal. Estamos 2 a 2. La gente de la Catedral también está viendo este partido porque es de la zona Vélez y Barraca están en la zona de la Comparten Catedral, la misma zona. Comparten la misma zona. Se viene Barraca por por Comilón. Por que Comilón. se comió. Qué gol que se comió. Por favor, mira, ¿quién me mira? Yo digo lo que yo quiero, me mira y se mira. me mira. Cuando yo digo con digo, de, eh, eh, Me reta. ¿o no? Eh, pero sí, escúchame, tenía gente para pasarle la pelota ahí. La se viene Vélez, se viene Vélez, vamos. Ay. No se entendieron, le quedó larga a Matías, 2 a 2 estamos. Abrimos un poco más el campo. Ahí está. Dale, reacciona. Ahí tienen que recuperar la pelota. Rebotó en Barracas, lateral para Vélez. Gran partido, estamos viendo, lo estás viendo por la hora de Burlingame con el streaming de Facebook. No, no se dice así, se dice con de Facebook. Así ah, se el dice. El streaming de Facebook. De ah, Facebook. ¿Ves cómo es partido? ¿viste? Está tranquilo. De claro, Facebook. todo del todo así. Se viene Matías. Ya metió dos goles. Se viene el bombazo. ¡Opa! El bombazo de Facundo Ferreira que pasa cerca del palio. Ahora se salva barracas. Chis, eh, chis, no, no entendí nada. ¿Qué puede decirme? No entendí. Se venía Facundo Ferreira. Juega en el lateral rápido de él. Faltan 10 minutos para terminar el partido. Estamos 2 a 2. Estamos desde la catedral, desde Urlinga. Se viene Facu, se viene Facu. Recupera bien. Siguen recuperando bien. Ahora recupera bien Barracas se Le escapa la pelota Lateral para Vélez que ya lo hace que ahora se pone lindo Los últimos 10 minutos se ponen interesantes Se viene Maxi upa Maxi Bravo con el número 3 remate Se salva Barracas Y ahora sale desde abajo tranquilo Va a ser un partido que va a terminar palo y palo, seguramente. Porque a los dos no le conviene, no conviene el empate. Quieren la victoria tanto uno como el otro. Así que bueno, vamos a ver qué, cómo termina este cotejo. Sí. Lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, sí, sí, sí. Lo tocó en mitad de cancha. Mariano Gianni lo está viendo. El presidente del Club Independiente de Urlinga. Qué bien que le quedaron las luces y todas las cosas que están haciendo ahí adentro. Eso ya me dio ganas de ir a transmitir desde ahí. Hay buena luz, amigo. El otro día, el viernes estuve ahí con él, estábamos en la jornada de Barrio Cartero. ¿Y qué onda? Contá, contá. O si no, acá le, le, para después, le pido para el, que después, ahora después. Me pará, pará, mente. pará. Ahí qué pasa. Pará después de este tiro libre. La la gourmet de Barrio Cartero. Para que vengan y la prueben, lo único que Bondió la gourmet? Yo, yo hice eso, no saqué foto, no hice nada. Me me fui cuenta. a la parrilla y me quedé ahí. Se viene... Ahí está Vélez, puede ser, le queda. Ay, el defensor que la saca. La sacó el de Barracas. Abrila, abrila. Juega Vélez con paciencia. Ay, corta, corta, corta. Bien la defensa de Barracas, muy bien, eh. Ahora de vuelta con paciencia. Abrir para el otro lado, porque ahí está todo muy marcado. ¡Muy bien! ¡Ahí está! Y, y Matías Hurt se lo pierde, córner para Vélez. Corner muy número... bueno, muy bueno el arquero 33. ¿Por qué 33? ¿Por los 33 orientales? Por los 33 orientales, sí. A ver qué pasa acá. En el piso, levántate. Pelota del arquero que sale, se atreve. La tira a cualquier lado, la verdad. Tendrían, tendrían que parar y secar un poquitito la cancha ahí en el medio porque se van a matar. Partidazo, ¿eh? partidazo. Muy lindo partido. Faltan 8 minutos para la gente que recién se prende. Iban van dos, dos, dos, dos, dos, dos. a dos estamos. También en falta se ve. ¡Apa! ¡Dale, dale! Barracas. Lo empató. De menor a mayor. Empezó Vélez con todo. Y la verdad, luego de, luego de un tiro libre. Cierra Vélez, cierra Vélez, cerró Maxi. Yo creo que el, que el primer gol de Barracas, el 2 a 1 ese, lo quebró medio ahí por un ratito a, a Vélez. ¿eh? Lo desconcentró. Mirá, Mira desde la, mirá desde acá arriba cómo se sí, nota mirá. la cancha que tiene. ¿Y por qué está todo mojado ahí? Sí, por, la la jugador, por la, de la transpiración de los jugadores. Hay que sacarla, Vélez, hay que sacarla, lateral para el Fortín. Ahora sí, mueve. La tiene Matías. No hay que perderla, no hay que perderla. Se viene el bombazo, Bien la respuesta de Nicolás. Responde el arquero. Viene la respuesta de Nicolás, viene la respuesta. Hay que sacarla. El Caprieta ahora es Barracas. Ahora la posición de balones es del equipo visitante de Barracas que se viene. Bien, bien Nicolás, bien Nicolás, sale Vélez, sale Vélez. Ahí queda, ahí qué buena jugada que era. Se sí, viene Barraca y lo no tiró afuera, se salvó Vélez. Te se salvó Vélez, el arquero pide calma. Se salvó en esta Vélez. Sale el arquero, viene el pelotazo acá. Hoy los pelotazos estuvieron ah, cerrados. Tres, tres pelotazos. Tres pelotazos. ¿No se van los locos? Si bien que la transmisión se corta es porque vino el pedazo. cerotazo. Juega Vélez, tranqui. En mitad de cancha con la posición del balón. Y mientras tanto le decimos que usted esto lo está viendo por la hora de Urlingan Deportes a través de Betim en ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Date vuelta rápido! Y si usted quería ver una transmisión de calidad Una transmisión tipo como la Premier League no, Se no. equivocó Este no es el lugar Tiene acá que cambiar no. de canal Y buscar otro streaming Porque no es este el lugar indicado a ver, a Ay. Ver, a ver. La pelota llega al arquero de Barracas Que sale tranquilo Partidazo de la división D de, de futsal AFA Vélez Barracas Le van a le van a cobrar falta, sí. Falta en mitad de cancha sí, juez, para la visita. Lo que pasa es que el juez está ahí, ¿eh? está al lado de la jugada. No, fue falta, fue, fue, fue. Sí, sí, sí, por eso te digo, el juez está al lado de la jugada. Andá, andá, andá, andá. Andá, va, Se viene Vélez. Se viene Vélez, eh. Ay. Igual, le, igual la cancha está mojada. Se viene Barracas. Se viene Barracas, puede ser, la pelota no se va. Bien, la recuperación. Se tiran, se tiran, se tiran. Es para Vélez. Complicadísimo. Complicadísimo. El partido para los dos, digamos. Está enredado. Y para transmitirlo. Estamos, ahí, estamos perfectos, nosotros. está complicadísimo. Estamos, perfectos, estamos como queremos. No le vamos a andar mintiendo a la gente. Estamos muy cómodos acá en la catedral, transmitiendo. El palco está muy bien. Vélez saca arquero jugador. Vélez lo quiere ganar faltando cinco minutos. También Barracas, ¿no? hay que decirlo. Partidazo sí, sí, de los sí, dos. Sí. Los dos están borrando. Acá ellos están buscando los tres puntos, no están buscando especulación de ningún tipo. Saque lateral para Vélez, que está, casi como decimos nosotros, cerca del, del arco. Vélez arriesga, jugó rápido. Ahí está, puede ser. Uh -huh. Pasa por arriba del travesaño. Pasa por arriba del travesaño, se salva a Barracas. Muchas gracias a todos los que nos están se viene. viendo. La presión Estos de Vélez, de pelotazo Deportes. Y ahora sigue, ahora me gusta. Es esta puede ser, ahí está, se viene Vélez. ¿Queda? ¡Ay, no! 2 a dos, Ana Vela, así es como va el partido. La pelota que se fue. Estamos en el segundo tiempo, Lateral para el, el tablero. Faltan cuatro minutos. 2 a 2. Comenzó Vélez con buen pie. Después, ellos este, con presión lograron empatar el partido. partido Juega 50. Vélez. Corner. Oh, así. así como vos lo ves, Anabela. Así está el partido. Está para cualquiera. Pero Vélez este, está mejorando el rendimiento, el juego de lo que lo venimos viendo. Este, a ver qué pasa. ¡Vamos, oh, Facu! ¡Vamos, Facu! Ahora hay que sacar que los jugadores de barracas. A todos los que nos quieran. De todos lados, de todas partes. ¡Sí, sí, sí, sí! que caer la piedra! Se durmió el arquero, pensaba que era lateral para ellos, para barracas, se durmió, aprovechó. ¿Quién lo hizo? ¿Estamos perdiendo el tablero? porque... Ahí vamos a decir quién lo hizo, golazo. 3 minutos 30 en futsal es un año. Aquí en grita gol también, igual que nosotros. <risa> lo hizo rara. Rodrigo ¿Nosotros vos? Rodrigo, Nosotros lo Martorello. Martorello. Muy Rodrigo Martorello Rodrigo Martorello Puso ¿Lo el 3 gol? a 2 Golazo de Vélez ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Rodrigo Martorelo, Rodrigo Martorelo El responsable, el autor, el que le puso la firma Al gol número 3 de Vélez Arfi Golazo de Vélez Sebastián Faltando 3 minutos Sebastián Carta bien grita Gol nosotros saben, escriben cualquier barbaridad. Si es una barbaridad, no te la voy a leer, ¿no? Pero en general. Nah, Nahuel Lema, el arquero, el arquero de Vélez Futsal. Ah. Y Eddie Jockey. Eddie Jockey ¿Es también. ¿Es DJ? Es DJ. ¿Y qué tipo de música pasa? Y no pasar cumbia, porque si no lo van a matar. Que no, me que no me pase marcha porque lo mato. Cristian Hernán Lema. Rabanal, un goleador. Y acá dice, Nahuel Lema, vamos búho carajo. Lema máquina. Mauro Borda dice golazo. Bueno, todo esto es lateral en ataque para barrar. Sí, vamos a calmarnos un poco. Porque no hay que festejar antes de tiempo. con 2,53 faltan para terminar. Estamos en, el, estamos en el estadio del club La Catedral. Pide tiempo, mm. barracas. Vamos, vamos a, a enfocarlos. Vamos a mostrar acá el banco de barracas. Están haciendo números, mirando. No están haciendo números de, de, de cheque número? que, que comemos. ¿no? Claro, están juntando, están juntando plata para ver <risa> si, cuánto tenemos para el asado. <risa> Escúchame, ¿qué vamos a tirar de la parrilla? ¿Fideos o vamos a tirar un lomito? El otro le dice, <risa> ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Fideos tiramos de ah. la parrilla. No te jodas. Una <risa> <risa> buena lema. Saludo para los dos fenómenos, no pude ir, pero siempre alentando, nos parece muy bien. Y que somos dos fenómenos, pero es un regalo eso. Nosotros somos dos atorrantes que nos dedicamos a hacer gráfica, eh, hacemos web, hacemos radio. Y hace dos años, no, tres años atrás, en un partido futsal, ver, ya? yo le dije ¿Tercera? al director de deporte de acá de Urlinga, al queridísimo Martín de Vélez, de Barracas, no de televisión, La verdad, acá no veo y así empezamos. Y después <coughs> tiene un amigo mío que es, eh, ¿cómo se llama?, programador y me comentó que ya se estaba empezando a hacer hace cuatro años atrás televisión con celulares. ¿Sí, qué, qué, qué? Y empecé a averiguar y ahí nos metimos en la tecnología y empezamos a averiguar de todo un poco de lo que es esto que nos divierte mucho y además es, es un complemento de toda la información que damos calcula. Nosotros mañana le mandan? entregamos Espera que estoy terminando ah, perdón, perdón, con perdón. la gente, estoy en un <ríe> diario con la gente, vos te metes por la reputa. Claro, pero es un cacho. Mirá, ¿qué pasó? Parece en los partidos esos americanos que suena la chicharra. Mañana vamos a buscar un diario de 16 páginas color, que es el diario de los deportes, dentro de otros 10 días, sacamos ese central que tira temas generales y políticos. ¿Y Le cuándo tomamos vacaciones? vacaciones? Nunca. Las vacaciones, oh. olvídate. Estamos todo el día, atendemos todo el día nosotros. A ver qué pasa. Mueve Barracas. Le mandamos este un saludo. A la... preparada y espero que Vélez esté atento porque la otra vez armaron una jugada muy preparada. Yeah. Barracas desagüen. Bien la, bien este la caso, defensa. La defensa de Vélez se despertó porque la otra vez no durmieron. Bien la defensa de Vélez. Le mandamos un saludo a... ¿Sebastián se llama? Le mandamos un saludo a Seba, que está viendo el partido ahí en la casa. Le manda, le manda mensajes acá a Maxi. Gracias por vernos. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Sebastián mientras mira el partido? ¿Está comiendo? Está... ¿Qué está pelota le quedaba al...? Jugador Chuma, de quiero saber qué está haciendo Sebastián. Está comiendo, está mirando, está... Eh, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Comiéndose las uñas? ¿No? Por Vélez Ahí sale Vélez desde atrás. Todo esto, saque de arco. Saque de arco para Barraca que saca arquero jugador. 2-0-5. Y todos tienen ganas de jugar, ¿eh? acá nadie se hace el burro, todos quieren jugar. Partido muy, muy, muy interesante, muy bueno. Los dos jugaron muy, con mucha lealtad. Y vimos futsal. Lo que más nos gustó es que hemos visto futsal. ¿eh? Ah, mirá, mirá. Ah, dice? Ahí está, Sebastián, está comiendo, ¿eh? Uy, viendo el partido. Qué guacho, dejamos que. La dirección de tu casa, Sebastián. Toma. Sebastián recién nos manda Una foto de lo que está comiendo Escúchame, pasame la dirección de tu casa Hermanos, Hay que salimos de acá Y te estamos tocando timbre Mueve la pelota Barracas Ahora hay que estar bien La defensa de Vélez hay que ver Se salvó Vélez Sí, salvó Vélez. saque de arco, saqué de sí, arco salgó, para el Fortín. Se salvó Vélez, se salvó. Sí, se viene Vélez. Sí, Vélez. Sí, Vélez. Sí, no, Vélez, rápido. Acá, acá, acá, acá, acá, recupérate, recupérate, dale, dale, dale marcalo, marcalo, Ahora sí, sí, marcalo, sí, marcalo, sin falta, marcalo, le sacó marcalo. la pelota. Sí, sí, sí, bien. Ahora falta, el tiro bien, libre, tiro libre para el Fortín. Bien, tiro libre usarla. para el Fortín número... Ah, número, pará, allá. <risa> número dos Ayer, Número porque, 3. Ayer lo tenés, mira, falta un minuto. 3 a 3 14 en falta. segundos. ¿Sí? ¿Está? Y el resultado va 3 a 2, si recién lo estás viendo el partido. Aunque la lo duda. Los que cayeron, los que están, son los que están. Estamos los que somos, Cerrá todo, ponemos los, los fideos Somos lo que somos, somos lo mirar. que estamos. A ver qué va a hacer el Starfield, a ver si puede cerrar este partido, meter un gol más en este momento sería importante mueve la pelota Vélez le queda al arquero la pelota para Facu no llega Maxi va controlando la tiene Matías la tenía Matías, muy bien pero lateral, sigue. lateral en ataque para Vélez. Lo importante es que Vélez siga con la posesión de la pelota. Tal cual, porque faltan 54 segundos para terminar. Lateral en ataque. Lateral ahora en mitad de cancha para Barracas que, que se la. viene. 49. ¿Lo viste? No digamos nada. No a partir de este nada. minuto, a partir de ahora no digo nada. A partir de ahora transmito yo. Por la Federico se calla la boca. La pelota, Barracas lo viene jugando en el medio, demora demasiado, intenta... sacarla de Ahí está. Uh. Se salvó. Se salvó, Barracas, la pelota. 30 segundos. Pelotazo de Ariel. Se, se equivocan, juegan rápido. Pero siguen con la pelota, Barracas sigue con la pelota. Faltan 20. Carolina dice, no lo ya, juez, dale, ve. No digo nada. Vean, uh, el palo y se va, viste. Viste, no digo nada. No digo nada. Cachate, cachate, Federico, por favor. Hoy le pedimos a Federico que por cábala terminemos el partido en paz. Se fue. Mirá lo que falta. Nueve segundos. Nueve segundos, ya lo tenés. Nueve segundos, oh, oh. infartantes. Sacala. Dos segundos <Uz knights sur display> Afuera, siete segundos Va a ganar Vélez Va a ganar Vélez que está marcado ahí no es ni un segundo nein, Siete, Oye, ganó, ganó, ganó Ganó Vélez, lo viste por la hora de Burlingame. Ganó Ay, el Fortín sí, 3 a 2. No sacamos la mufa. No sacamos la mufa. No sacamos la, la mufa. Muy, muy buen partido. Se vivió acá en la cancha de la catedral. Donde los dos equipos dieron un, un buen espectáculo. Ganó Vélez 3 a 2 y Se lo bajó. pudiste ver por la hora Fijate de. Fíjate si podemos enganchar algo. Anda. Andá anda para abajo. Vos volá. Que yo me voy y ajusto a la cámara. Y me la llevo. Te van a ver el recorrido extraño que vamos a hacer nosotros. En vivo, no corté nada. Seguimos acá. Estamos saliendo. Sí, vos no te preocupes. Vos andás a hacer alguna nota. Nosotros estamos bajando. Para los que no conocen la Catedral, tiene un lindo, muy lindo parque. Que se ve. No muy de noche. Pero se ve. Estamos en vivo todavía. Los felicito caballero. Vamos arriba. Ahí están los chicos de Vélez. A usted lo va a ver. Lo está viendo en directo. ¿El festejo? Toma. Correte para atrás, ahí estás, dale. Ahí lo tenés. Bueno, chino, eh, le ganaron a Deportivo Merlo, o eh, hoy le ganaron a, a Barracas dos partidos que tenían que, que ganar, ¿no? Sí, ya veníamos hace rato buscando la victoria, la verdad que de, todos los, de las 7-8 fechas que vamos... La verdad jugamos contra los equipos que hoy en día están arriba y le habíamos perdido por un gol, veníamos buscándolo la verdad que los chicos vienen trabajando por el grupo por todo lo que elaboramos en la semana la verdad que no merecíamos y la verdad que este envío no viene muy bien ¿Cómo, es. ¿Cómo está el grupo? No, tan barro, la verdad que son, tengo 18 leones porque se matan en entrenamiento hay chicos que a veces no entran hay chicos que no están citados y vienen, alientan ahora lo ves, ahora están todos ahí la verdad que por esas cosas, por verle mismo porque la verdad que tuvimos, tuvimos una sedilla de resultados mal. Y, tanto la comisión directiva de Futsal como la comisión directiva de, de arriba de Vélez, sí. de los dirigentes de arriba, la verdad que siempre el apoyo, siempre que tenemos tranquilos, que trabajemos, que ya se nos venían a dar los resultados, bueno, por suerte venimos ya de tres partidos, empatamos con Morán, y ganamos el otro día con Merlo, que era un partido difícil, una cancha difícil, hoy la verdad que fue, se hizo un partido duro por dos concentraciones bueno, y por suerte sacamos el partido adelante. ¿La pelota que pega en el palo, cómo la viviste? Creo que si es redondo, entra. Si es redondo, entra. Y pegó... Sí, a veces son esas cosas. Sí, Cuando te saca el arquero fuerte. jugador, la verdad que tuvieron, creo que tuvieron como dos o tres minutos en alquero jugador, habíamos marcado bien y la verdad que era injusto que justo en una que fallamos nos sacan el gol. Bueno, nada, muchísimas gracias. Se están acomodando en la división D de Futsal AFA. Ahora tienen 11 puntos y bueno, lo mejor para lo que se venga, ¿no? Ojalá que sigamos trabajando de la misma manera, ojalá que los chicos sigan así concentrados, porque la verdad es que los últimos dos partidos, una concentración, una actitud que cambiamos un montón y la verdad que eso me pone contento. Deja de mandar un saludo a mi señora y a, mi, y a mis hijos que ¿No están ¿No te en... creía a tu señora que estaba? acá? Sí, sí, me ah, creía. Ah. Le dije que mire la transmisión y me decía que no se conectaba y se ponía nerviosa, así que bueno, para bueno, mi señora. Bueno, te mando un beso, mi amor. Bueno, dale. Y a, mucha... y a mis hijos, a Nahuel y a Benja que están en casa también. Dale, dale. Muchas gracias, en serio. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Dale, que ande todo muy bien. Bueno, nada, le, la verdad, desde acá, desde la catedral, pudiste ver Vélez, Vélez con Barracas. Muchas gracias a toda la, la comisión de, de futsal de Vélez por dejarnos, dejarnos trabajar. Y por confiar. Por confiar en nosotros. Así que bueno, eh, cerralo vos, cerralo vos, vení. No, vení, cerralo yo. Sí. yo. Cerralo cer vos, cerralo y vos. Dale, dale. Y es una alegría muy grande. Nosotros. Estamos, estamos este, como surfeando entre la parcialidad y la imparcialidad. Cosa que no podemos porque somos hinchas de Vélez. Un saludo muy grande, como siempre decimos, a todos los, a todos los vecinos de Liniers, de Urlinga, a todos los que son de Vélez Arfil, la prensa de Vélez Arfil, también muchos saludos a todos los que se dedican a difundir lo que son las actividades del club. Y para nosotros este, un agrado muy grande también ver esto y verlos ganar. Nada más que eso. Vale.